hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. la clase 259 sol en libra en la casa 7 y en la casa 8 eso es lo que vamos a ver hoy pero antes te tengo que pedir que te suscribas al canal que le des clic a la campanita, que me dejes un comentario, que le des like, que actives el algoritmo de YouTube. Para ver si podemos seguir creciendo esta gran comunidad y podemos hacer que esto sea una eh, enseñanza libre y gratuita para todos de los secretos de la astrología. Bien, de una manera fácil, de una manera sencilla que aprendas astrología. También puedes entrar a nuestra página acá patagoniaastral.com que también puedes entrar por nuestra antigua página centroaprenderastrologiafacilmente.com También puedes entrar por patagoniaastral.com.ar y también puedes entrar por patagoniaastral.com eh, perdón, sin el punto .com, patagoniaastral.ar solo Tenés todas las vías que llevan a eh, nuestro centro CAF Centro, aprender astrología fácilmente y qué mejor manera que aprenderlo así, en forma sencilla, en forma cotidiana y para eso te digo, bueno no, iba a señalar arriba pero no lo tengo hoy, eh, te sumes a nuestro grupo de telegram t.me barra curso de astrología, todos juntos sin acento en la i astrología eh, es un grupo fantástico, somos una comunidad enorme que se pasa todo el tiempo hablando de astrología y transitando este maravilloso camino desde cero bueno, vamos entonces ahora sí a lo nuestro ahí en el, eh, acá te estoy mostrando el sol en Libra el sol en casa 7, casa 7 en Libra ¿Eso qué significa? Sol en casa 7, afectivo, equitativo y sociable. Casa 7 en Libra, armoniosos, equilibrados, románticos. Y como sabemos, el sol en Libra los hace educados, pacíficos, moderados, como parte positiva y como parte negativa, inconstantes, indecisos y o pasivos. Entonces, si... Tenemos una configuración astral, estamos ante una persona eh, haciendo un estudio astrológico de que tiene ese sol en Libra, la casa 7 en Libra y el sol dentro de la casa 7, podemos decir que estamos ante una persona, es posible que estemos ante una persona afectiva, romántica, que busque por su pasividad que el otro siempre dé el primer paso paso. Recordemos que la casa 7 es la casa del otro, de la pareja, de los socios, de los socios económicos en una carta natal personal. Y ahora si vamos a esta misma configuración, o sea el sol en libra, pero en vez de estar en la casa 7 está en la casa 8 y la casa 8 está en libra, vamos a tener que sol en casa 8 seductor Elucubrador y misterioso. Casa 8 en Libra, reconciliación, apariencia, dependencia. Solo en Libra, educado, pacífico, moderado, inconstante, indeciso y opasivo. Entonces podemos estar ante una persona que aparente ser pacífico y misterioso como arma de seducción. Bueno, queridos amigos, amigas, amigues, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días con la clase 260. El sol en casa 7 y el sol en casa 8, pero esta vez en escorpio. Chau, hasta mañana, que tengas un día maravilloso.